A ver, eh, depende, depende de la localidad, depende bueno, de distintas situaciones. Me parece que hoy los municipios tienen injerencia en cuestiones vinculadas a la seguridad. Nosotros cuando estuvimos al frente del municipio pudimos construir eh, cinco subcomisarías que hoy están este, como sedes de la policía de San Juan. Digo, La seguridad es una cuestión que realmente nos importaba y mucho desarrollamos un parque industrial, creo que hay que ampliarlo, hay que darle posibilidades al sector privado para que se pueda extender y en esto que crece el sector privado, claramente crece también la empleabilidad en el departamento, digo, hay un rol realmente muy dinámico del municipio que hay que entenderlo como tal y que claramente nosotros pensamos llevarlo adelante desde la gestión municipal, así que bueno, queda un largo camino por recoger, como decíamos recién, pero bueno, tenemos la fuerza, la energía, la dinámica y la experiencia para seguir adelante. Te llevo al, al plano político, a la actualidad. Eh, Estas decisión de, de Gramajo, de jugar con José Luis ¿te sorprendió? ¿Te enoja? Me sorprendió, claramente me sorprendió. Este, es una decisión que, que por supuesto se respeta en el marco de la política, que la podemos compartir o no, pero es una decisión que se respeta. Este, en lo particular me sorprendió. Este, su esposa es vicepresidenta primero del partido justicialista el gobernador es el presidente del partido este, claramente eh, desde el gobierno de la provincia se generaron muchas acciones en función del municipio de Chimba pero bueno, hoy el intendente toma esta decisión que yo reitero, es una decisión política pero es una decisión personal este, bueno, de cara a las próximas elecciones, por supuesto ¿Te las tocó en algo la, lo que estaba planificado esta decisión? No, nosotros, a ver, eh, nosotros realmente en, en mi caso particular me sorprendió la decisión, este, modifica algún tipo de armado político, pero creo que en líneas generales eh, este, seguimos trabajando en el mismo sentido, seguimos trabajando con un montón de actores que realmente son importantes, que son intendentes, presidentes de juntas departamentales, diputados, hay una estructura muy sólida que hoy respalda al gobernador. Muy bien. Ahí escuchábamos este, la palabra de Fabio Vallay, sí, que nos hablaba sobre este, estas opiniones eh, que están dispersas, ¿no? Porque están ahí como un contramano. Que lo sorprendió, dijo. Sí, me sorprendió la decisión de Gramajo, dice. Este, pero bueno, está en su, en su, en todo su derecho de hacerlo. Eh, bueno, y dice que no le gustó. Eh, no le gustó, no le gustó. Pero bueno, tampoco porque dice, bueno. Eh, su esposa es la, la vicepresidenta primera del partido, mm. el partido que conduce Sergio Uñac, ¿no? Este, y en bueno. la mañana de hoy, miércoles 29, se presentó Juntos Ganamos, ¿sí? Juntos Ganamos, uh -huh. e hicieron ya la presentación de, de los candidatos, ¿no? Eh, el espacio que lidera eh, Marcelo Alancibia. Se siguen sumando mujeres en este caso Asume, eh, Más mujeres, sí, así es y, y él, ¿Candidata a intendente por capital? Él particularmente suma mujeres este, porque está Carolina Salvioli, que uh -huh. es candidata a, a intendenta por la, la capital precisamente por el espacio de Marcelo Alancibia. Se hizo la presentación hoy en la mañana Se hizo la presentación hoy eh, ¿Quiere conocer algunas de las propuestas de Carolina? Sí, ¿por qué no? A ver, la escuchamos a Carolina Se las mostramos